Desde Smart Technologies tenemos, eh, actualmente llevamos unos dos años de, de relación con, con Imagine. Imagine es nuestro distribuidor de valor eh, para España y Portugal y la verdad es que estamos muy satisfechos con, con, con el servicio que, que Imagine nos da de cara al soporte y al, y al valor que añaden en cuanto a la gestión de canal con, con resellers. Nuestros resellers acreditados Gold, Silver y, y autorizados, y con, con las campañas de marketing y los proyectos que, que realizan de cara al cliente final también. En el evento hemos querido destacar nuestra nueva propuesta y nuestra nueva apuesta por, por soluciones de software como SmartAmp, que es una plataforma que permite gestionar contenido, eh, tener un espacio de contenido abierto a cualquier dispositivo en el aula, eh, desde cualquier sistema operativo. ...y trabajar sobre la pizarra, el proyector interactivo... ...el panel interactivo... Eh, ...a través de, de, de Smartam. ...es una aplicación que, que queremos destacar... ...que hemos lanzado a primeros de abril... ...y que nos parece una propuesta de valor muy interesante... ...para todos estos centros que se inician ahora... ...en el, en el uno a uno, con tabletas... Con, con, ...con una tableta por alumno... ...con pizarras para sus docentes... Eh, y, que, ...y que creo que es una, una, una oferta interesante... ...al sector educativo. Por nuestra parte el evento... Creo que ha sido un éxito, entendemos que es un evento ahora mismo en el que se ha dado cabida casi todo lo que es el sector audiovisual a nivel nacional en España. Por parte de la organización, mi más sincera enhorabuena, creo que está muy bien organizado, el sitio es espectacular y, y nada, estamos disfrutando mucho de este evento.